Cero y México verán su suerte. cero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a este partido internacional entre México. Y Uruguay Recuerden que estamos en los partidos amistosos Para encontrar a los seleccionados que jugarán Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Y aquí está uno de los que está posiblemente Candidateándose para el papel En la selección para poder defender a México Un pase de Cerecero Uy, Medina Medina la pasa y la toca, la toca mal Cerecero se lleva a uno Ahí se le quedó la cadera en el camino Cerecero se... es no, no se engoló y sino... ¡Póngale una bolsa de papel en la cabeza! Tiene México. Partido muy tranquilo, muy relajado. Es minutos 79. no ha pasado nada. El hermoso Peralta para Cerecero. Cerecero encuentra el espacio solo para Raúl Jiménez. ¡Se volvió loco! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La tiene Herrera. ¡Ay, qué error! ¡Se viene la noche a México! ¡Se viene la noche en el Azteca! ¡Ay, mamacita! Pasó un fantasma ahí y le movió el pie. Eso era gol, señores. Minuto 90, no hay mucho en el partido. cerecero. 3 contra 4. Uy, ese fuera de lugar, sí, yo también lo vi. Yo también lo vi. Y no hay nada que hacer. Qué partido tan aburrido. Qué partido tan mal. Uruguay se va muy contento, este es un gigantote, pero... México, ¿qué le pasa a México? Cerecero, bueno, no le fue tan mal. Sube dos posiciones dentro del ranking. En la selección mexicana. Y tenemos aquí un, una entrevista con Miguel Herrera. Hola Miguel Herrera, ¿cómo está el partido? No, malísimo. ¿Qué te puedo decir, mano? Horrible. ¿Qué, ¿Qué pasará si México sigue jugando así eh, en las eliminatorias mundialistas, eh, señor Herrera? No, pues, pues me mato. Pues, ¿qué te digo? Esto está, esto está terrible. Ya me tengo que ir, compadito. Gracias. Hasta luego, señor Herrera. De hablar, ha un partido muy duro para México. Y ahora enfrenta a Ecuador. La selección de Ecuador donde tiene su capital en Quito. Giovanni Dos Santos está Taquito, Quito. Así jugaba del Tottenham, Juan tenía 19. Se la toca. Cerecero para Giovanni. Uy, le pegó con la de palo. De ese árbitro, parece de Kenia. ¡Pum! Un tiro enorme y chuequísimo. Recupera, se pusieron nerviosos los de Ecuador. La tiene Cerecero. Cerecero para Chicharito. ¿Cómo fallaste eso, Chicharito? Por eso te vas a ir de Manchester United. Por eso nadie te quiere en Manchester. Por eso se fue Moyes. Uff. Guillermo Ochoa casi meten un gol ahí a México. Chicharito para Cerecero. Cerecero no es su fuerte, Giovanni Santos. ¡Uy, cabezazo! ¡Qué porterazo! El de Ecuador ha sacado todo. Todo en el partido. La tiene solito. ¡Solito, Giovanni! ¡Acuérdate de Belinda! ¡Poste! Falló, Cerecero, rescata un balón Donde no había nada, minuto 75 La tiene, corre Cerecero, Valencia Dice que pueden ser amigos en el Manchester, lo están buscando también A Cerecero del Manchester, ya se la quitaron Cerecero, mantiene la pelota Nadie llega, por favor alguien Se está poniendo el equipo al hombro La tiene Herrera Por afuera No puede meter la pelota México Es increíble, cuántas veces ha llegado Cuántas, cuántas Salió mordido ¡Mordido el tiro! ¡La mierda! ¡Al nah, poste! ¡Cerecero se quita uno! ¡Una bailarina! ¡La famosa de él! ¡Uy! Uh, ¡La detiene el tiro! ¡Se acabó el partido! ¿Qué le pasa a México? ¿Qué le está pasando a México? ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Llega y no pasa nada! ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada a México? Cerecero no le fue tan bien en este partido. 6.5 se mantiene en el lugar 32. Híjole, pero no me preocupa Cerecero, me preocupa México. Estamos aquí con Giovanni Dos Santos, Giovanni. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa contigo, brother? Híjole, fíjate que duro el partido, eh, los ecuatorianos duros y faltó suerte. El fútbol no es de suerte, Giovanni. El fútbol es de goles, el fútbol es de estadísticas, es de equipos, equipos que ganan, como tú ganaste la sub-17. Esto fue hace muchos años, yo ahorita estoy muy tranquilo jugando en el Villarreal, estamos muy ricos ahí. En la playita y todo. Giovanni, hay que echarle muchas ganas, por favor. Eh, ¿Qué os puede decir? Tu compañero se decía que ha saltado a la fava de un momento a otro. No, pues mira, la verdad es que te digo algo. Es mala leche el chavo, ¿eh? Mala leche el chavo, no le echa muchas ganas. A... Ah, Giovanni, muchísimas gracias. Pues bueno, parece que Giovanni de está desconectadísimo de la selección. Se nota eh, en sus comentarios, en sus jugadas. Y es totalmente fuera de lugar lo que os acaba de decir. Y seguimos en este partido eliminatorio de clasificatorias para para la selección mexicana contra Colombia Es el momento para que México y sus seleccionados puedan enseñar a Miguel Herrera ¿Por qué merecen un lugar en la selección? ¿Por qué quieren estar en el Mundial de Brasil? ¿Por qué pueden clasificar a México al Mundial? ¡El ¡Poste! ¡Poste! ¡No se quiere meter Giovanni Dos Santos! ¡No se quiere meter la pelota en dos partidos! ¡Es el tercero! ¡Miren el poste! ¡No se quiere meter! ¡Dios mío! Está embrujado el equipo La tiene torrado El borreguito El borreguito cuántos años está jugando El Cruz Azul Uy, qué paradón Qué paradón Miguel Herrera está sudando Ya se convirtió en super saiyajin allí en la tribuna La tiene cerecero cero para Giovanni Dos Santos Se la regresa, ten compadre No puedo creerlo Poste otra vez No pasa nada, no se meten los goles Y aquí hasta te puede hacer una le puede hacer una, no necesita dos, necesita una Pasa, se la toca al centro, lo tienen solo Uy, la defensa Muy bien la defensa, Guillermo Ochoa, recitos de oro Tócala, ya descendiste Pero tú no te preocupes, estás jugando para la selección de México Aquí un pase para Cerecero Cerecero la toca Para Giovanni dos Santos, Giovanni dáselo otra vez a Cerecero Cerecero le va a pegar con la zurda Con la de palo, portero Porterazo Qué paradón Cerecero No pudo definir Tenía el Chicharito ahí del otro lado, pero decide tirar y el portero con una pierna de oro. Le besaron la pierna a los de Ecuador. Ahí en Bogotá todos lo quieren. El Chicharito Hernández lo vio muy bien. A Cerecero se fue. Se fue otra vez por afuera. ¡Ay! No puede ser. Cerecero la no tiene. Es solo a Giovanni Dos Santos. Giovanni. Giovanni Dos Santos. Este del Villarreal que juega con Aquino que juega para Cerecero. paradón. Se está acabando el partido, minuto 84 y no puede meter México El gol que necesita Paul Aguilar, manda un pelotazo a donde sea Giovanni Santos se la toca A Cerecero no, no hay fuera de lugar La tiene Cerecero para Giovanni, rebote Entre tres, Cerecero pelea, Cerecero pelea Gol, gol, gol, Dios mío, gol, Dios mío, gol Le da gracias a los cielos A todo el mundo Se metió entre tres ¡Peleó! ¡Tiró! ¡Y gol! ¡Cuánto corazón! ¿Qué haría México? ¿Qué haría México sin Cerecero? No lo sé No lo sé, estaríamos perdidos en este momento Es la única esperanza que tenemos para las eliminatorias El equipo simplemente no está funcionando Y llega un hombre como Cerecero El partido muriéndose lo dice ¡No, yo puedo, yo quiero! ¡Quítate gol! Que nos den más de este tipo de jugadores Por favor que caigan, en racimos en el cielo Y se acabó el partido Y México... Por fin gana, claro, gracias a ti, claro. Hoy vete a dormir tranquilo, cerecero, Hoy jugaste muy bien. Lo hiciste increíble. Y México gana 1-0, y claro, es el hombre del partido, se lo merece. Ya me dijeron que Guillermo, lo quiero Cholo fue y lo abrazó durante las vestidores ahí. Y tenemos una entrevista en directo con, con Javier Hernández Chicharito. Chicharito, ¿qué nos puede decir el partido? Híjole, un partido es difícil, difícil, durísimo. Eh, la verdad es que sentíamos que otra vez nos íbamos en ceros, pero... Una balón ahí dividido y se simplemente se quitó a tres. Este hombre, de, de verdad que yo lo veo, impresionante. Y deberían de grabar en los entrenamientos porque yo creo que suda el triple que cada uno de nosotros. Chicharito, ¿qué pasa con el juego de México? El conjunto parece que están jugando bien, defienden un poco mal, pero no entran los goles. Pues sí, definitivamente son rachas de los equipos. A mí me pasó en el, en el Manchester, yo tengo casi 15 partidos sin anotar. Y bueno, pues son rachitas, ¿no? Chicharitos, esperemos que salgan de esta racha porque de verdad que se vienen las eliminatorias pronto y México tiene que llegar en su máxima expresión para poder ganarles a todos los, los equipos de Centroamérica. Sí, la verdad es que es difícil, difícil la verdad la competencia en Centroamérica, cada vez los equipos pues se encierran más, eh, se juegan mejor y pues no queda nada más que soñar, eh, que pedirle a, a todo el equipo que juegue bien y, y pues que podamos llegar al Mundial de Brasil 2014. Cherito, muchísimas gracias por la entrevista. ahora no, gracias a ti, ¿eh? Adiós. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo. Fue un camino difícil para Cerecero en, en estos tres partidos. No hubo muchos goles, pero jugó bien. Jugó bien, dejó la casta y sacó al equipo adelante. Pues bueno, amigos, seguiremos viendo más de Cerecero en Captain Your Country en el próximo capítulo. Y recuérdenlo, peleando contra tres defensas y metiendo un golazo, FIFA la vida.